Carlista Almanza Reynoso. Este es el centro educativo Eusebio Manzueta, el cual estamos dirigiendo hasta este momento. Bien, la situación de este centro es que, como pueden observar esa parte, está paralizada esa construcción hace unos cuatro o cinco años, que se inició hace seis, siete años, iniciaron y la paralizaron. Eh, la situación precaria que se vive aquí, solo tenemos una aula para siete grados que se imparten. Además, tenemos necesidad de maestros, son dos maestros para asistir a esos siete grados. El aula que tenemos está dividida en seis grados. Ahí trabajan esos dos maestros que los estudiantes responden uno al otro porque no tenemos una división. La dirección tuvimos que... De, eh, ubicar una aula porque estábamos muy saturados con esta situación. Los padres trataron de ayudarnos porque era muy precarios. Esas verjas estaban en el suelo y los padres nos ayudaron para que los niños no, no salieran así. Además, hemos solicitado en varias ocasiones a la directora de distrito, tanto la gestión pasada como esta, que vengan en nuestro auxilio, y ellos nada de nada. La electricidad, como pueden observar, son unos alambritos que puso la Junta Central cuando iban a celebrar elecciones, porque esto estaba oscuro, y es un peligro para los estudiantes, porque son niños, y esos alambres están prácticamente en el suelo. ¿Entonces qué le piden a usted a los autos? Le pedimos la inmediata construcción de este centro, o continuación de esta construcción, porque es una comunidad que tiene una población que merece la atención. Estos niños merecen de te, vivir, estudiar en un centro como los demás centros. ¿Qué medidas están ¿Están dispuestos a, ustedes a abrir la presencialidad con esta situación? Bien, tenemos que hablar porque creo que en esta situación y más con la pandemia, no podemos agrupar tantos estudiantes en una sola aula porque no tenemos espacio para el distanciamiento que se está pidiendo. La comunidad se estará reuniendo en los próximos días para ver qué se va a hacer con esta situación porque no podemos iniciar un año escolar en esta situación.